Suponiendo que, ya tenemos, suponiendo que ya tenemos el audio grabado en el celular eh, vamos a pasarlo al computador para que el programa lo eh, pase a texto también lo pueden hacer desde el celular simplemente reproducen el audio y ponen, a, hacen que el computador lo escuche y automáticamente Inicia el a, a pasar a texto el audio. Lo otro es que no olviden de limpiar el audio. Porque en los salones de clase hay mucho ruido. Limpian el audio. Una vez que lo limpian ahora si sí hacen el proceso. Yo lo hacía cuando estaba en la universidad. Grababa las clases y luego las pasaba a texto. Entonces voy a, dejar, voy a acercar el computador. Eh, programa de grabación. Deje de escucharme para poner el audio. Ya no me van a escuchar mi voz. soy Banger en esta hora les voy a mostrar cómo hacer eh, bueno, saludos, soy Red Banger en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para pasar audio a texto y así eh, poder pasarlo a Word eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten, chao Como pueden ver, eh, el audio estaba entrecortado, entonces el programa no alcanzó a detectar bien la voz, entonces cometió muchos errores. Pero si limpian el audio bien y que el audio sea eh, continuo, él no va a cometer toda esa clase de errores que, cometí, que cometió ahora con el audio. Como pueden ver, eh, está copiando eh, todo lo que estoy diciendo, a pesar de que estoy como pausándome, él lo está haciendo bien. Si el audio está bien limpio, él va a copiar todo lo que escuche sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten. Chao.